en este video vamos a ver algunos pasos previos a la generación de nuestro pdf para impresión para eso vamos a venir a archivo y vamos a elegir configuración del documento desde aquí nos vamos a detener en esta opción que se llama gestión de color o gestor de color desde aquí se activa la gestión de color en Scribus. Si bien nosotros hemos insistido en que sin tener un sistema calibrado no es conveniente hacer gestión de color, vamos a activarla desde aquí para mostrarles cuáles son las opciones que se debería configurar y para que luego cuando eh, nosotros configuremos nuestro pdf para imprimir aparezcan esas opciones visibles. Porque si esto no está activado, directamente ni siquiera me entero dónde van a estar las opciones de gestión de color al generar el PDF. En este caso, al activar gestión de color, fíjense que aquí me salen el perfil de origen de las imágenes, el perfil de destino. Desde aquí yo podría haber elegido el perfil que me dé el impresor y que yo tenga instalado en mi máquina o el perfil ya creado de mi impresora y si no un perfil genérico que sea eh, coherente con el dispositivo en el que voy a imprimir me permite elegir colores directos RGB y para colores directos CMYK también el perfil me permite elegir el perfil del monitor y el perfil de la impresora y en todos los casos yo tengo aquí perfiles genéricos para optar por ellos bien no voy a modificar nada porque como ya dijimos, este es solo eh, un ejemplo para mostrarles desde dónde se configura. En esta sección se configurarían los eh, propósitos de conversión. Para imágenes, el programa me permite seleccionar eh, un perfil, un propósito para eh, fotografías y un propósito para cuando yo tenga colores sólidos, es decir, colores planos o plenos de color, desde aquí yo puedo elegir el perceptual o perceptivo y desde aquí por ejemplo podría elegir el colorimétrico relativo para colores sólidos, también puedo tildar el usar compensación del punto negro Bien. y eh, cuando está esto está de acuerdo a como yo lo quiero configurar en el documento le doy a aplicar Luego vamos a ver cuando configuremos el PDF que van a aparecer por defecto estas opciones que se configuraron aquí. Esto tendría sentido entonces tenerlo configurado si yo tuviera mi sistema calibrado y eso me permitiría exportar en el estándar PDF X, que es un estándar que está relacionado con las normas ISO eh, eh, para impresión y que admiten gestión de color entonces aquí le voy a dar aplicar y todavía no me voy a ir de esta persiana porque voy a configurar algo más que voy a necesitar para preparar mi pdf para impresión y tiene que ver con las tipografías desde tengo dos iconos de tipografía voy a elegir el que tiene la doble T desde aquí me aparece un listado de todas las, tip las eh, tipografías que han estado disponibles y que yo podría haber empleado en algún estilo. Lo que ocurre es que por defecto eh, tienen tildado la mayoría de ellas que se pueden empo empotrar solamente en Postscript. Y entonces para poderlas empotrar, yo que no voy a estar trabajando en Postscript, tengo que destildar desde aquí la opción. Voy a buscar las tipografías que he usado en el archivo con el que yo estoy trabajando, que son Cambria y Lato. Entonces, voy a buscar acá todas las opciones en que dice Cambria y voy a asegurarme de que esté destildado. Cambria, Cambria, Cambria. Sí, todas tienen que estar destildadas, tanto ahí como en subconjunto. Bien, y ahora voy a buscar Lato. Ustedes deberán buscar las tipografías que han empleado ustedes en su archivo y hacer este paso. Aquí me voy a cerciorar de que esté destildado en ambas columnas para que si las tipografías lo permiten puedan ser empotradas. cuando está todo destildado le doy a aplicar y le doy a aceptar y ahora sí podré ir a configurar mi archivo pdf